¡Buenas, buenas, buenas, chicos! ¿Qué es lo que está fachando, gente? ¿Cómo vais? Hoy os traigo un vídeo del Fornite, no os traer este tipo de contenido, pero bueno, eh, espero que os haya, que os guste, porque es una partida, la verdad, que brutal, eh, con la temporada nuevo nueva, con le, los aviones, con el de esto nevado, o sea, es brutal, brutal, o sea, no me entretengo, no os entretengo más, o sea, disfrutar muchísimo. Hasta ahora. En el Playground se pusieron a hacer en el dentro del DEX. Sí, ahora, ahora es lo bueno, es que ahora lo van a poner. ¡Oh! A ¡Qué bueno! Es verdad. ¿Qué caemos. Sí. Yo votaría por Chibarita, eh Venga, hay encanta sí, Chivarita sí. también. La que gana me tiró. Venga, Chivareta. Que... Me gusta mucho lo que antes cae más gente, te ahora que es poco. Sí. Gente, vamos. vais a ver ahora cómo ganamos como chorros de oro, veréis. Ves el directo bugueado, solo tú, eh, Arnipol Yo lo estoy viendo. Sí. Bien. Dicen no, que ahora vamos, muy... ahora vamos a ver cómo ganamos, ahora justo cuando perdemos no más caemos. Seguramente. También hay partidas de estas mancas, eh. O sea, busca, a me he comprado algo para esta tarde, lo otro enseño, tío. ¿Qué te has comprado? Una Una shusería de esa, ¿no, perro? No, no, no. Algo que a ti te va a gustar más. No, jodas, si o no. Si o no. ¿En chacalina? No, no, no. También bebida, eh. Eh, qué perro, tío. Un pollo de cata. Eh, hay gente aquí, eh. Cae peñita, eh. Cae peñita, loco. Sí, sí, eh. Y caen más abajo los otros. Yo no hago ruido con esto, ¿vale, este. ¡No! la has cogido tú, ¿no? Bueno, menos. Sí. Vente, vente, vente aquí. Que aquí hay gente. Mátalos, agarra... mátalos, mátalo, va. Están a la mierda, tío. No tienen arma, eh. Oh. Ese que sí tiene. ese sí tiene el problema. Vale, vete. El otro está aquí dentro. El otro está aquí Ya no tienen arma. ¿Dónde está? Aquí está el ¿Dónde está? Por detrás, por detrás hay otro, me parece. Solo no con ah, no. una bala. ¿Te has cogido tú la pistola? Sí, porque yo no tenía bala del otro. Estar yo, no? ¿Quién está, está reventando el avión contra el señor ese, tío? ¿Dónde Sergio? Está, tío? ¿Dónde estás, sí. tío? No jodas, no tengo nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! De arriba. He, he quitado 30 de vida, el ¿eh? pavo. Pues nada. La escopeta. Pues nunca ese, eh, te lo cambio, te lo cambio. Ah, no, no te lo cambies, me lo quedo. Jejeje <ríe> Eh, ¿nos han traído hasta hasta el helicóptero o no? Sí o no. No, ha traído. Sergio. Ah, la has traído. No, eh, sabes no, cómo se ¿sabes, no cómo, ¿Sabes cómo se gira esto? Drems? Aquí aquí. Eh, Con el shift y para atrás. Pulsa el shift y para atrás. ¿Sí o no? ¿Puedes o no? Es que está es un sitio complicado, eh. Sí. Bueno, gente, de momento ya tenemos... Un segundo, vamos a quitar el juego, ¿no? Sí, tenemos dos kills. ¡Hombre, Néstor! ¡Qué pasa, guapetón! ¡Hola, tita Flusha! ¿Qué pasa, Néstor? ¿Qué pasa, ¡Néstor! Tú, el pase de batalla está brutal, gente. Néstor. Nos iríamos a hacer lo de las islas. Puedes hacer como un mini Minecraft en el fornite, tío. Si quieres después, como te hace falta farmear pavo no me va a Eh, yo no tengo cuchillos, solo haré mañana ya. lo que he encontrado de gente. Si hmm. quieres, pues la mañana lo hace, que yo no estoy, y ya por la tarde jugamos. Claro, ¿y yo. ¿Alguien me pasa a buscar? Sí, yo. Vale, dale. Dale, dale, pásame a buscar, ¿y yo. O sea, lo de los helicópteros es eh, puramente brutal, eh. ¿Qué ha pasa pasado con el helicóptero, eh? Helicóptero. Aviones, aviones. Yo es que tengo el helicóptero. El helicóptero. Mi abuelo le decía el helicóptero, por favor. Voy a cargar. ¡Uiva! va! ¿Cómo lo has hecho eso? LOL, ¿cómo lo has hecho? Le das doble. doble clic a.. Usa dos veces la C o la Z. ¿Qué hace cuando vas a hacer? Oh, lo hace como un. Como un, un... una pirueta de esas guapas, ¿sabes? Hace como un flip. Me he bajado, ver, eh. Me, me he bajado aquí a lotear esto. ¿Qué? Que me he quedado una copitilla de esas azules guapas. Y es voy! ¡Qué voy, qué voy, qué voy! ¡Eh, perdón! Sí, ¡Eh! Sí. eh, eh. Ahora falta que te da de coche y ya está. Tío. ¡Eh! ¡Recógeme, recógeme, perro! ¡Recógeme! ¡Pillo, cabeza! ¡Vas aquí! ¡Hostia! Oh, ¿cómo, cómo haces para frenar de golpe? bueno Pues tienes que mirar para arriba y meterle el sí. Se no, se viene Si dejas Buenas. un cofre de acción de vida, picando, te toca un vidrio No, mentira No le des no, a no, no, han lo, lo han parcheao El ripo, lo, lo han parcheao Estamos, falta, falta uno, que se venga el... Cojo el avión y voy a tirarme desde, la, desde el avión a, a ti y me voy a montar, ¿vale? Va, ¿Cómo? dale, dale, dale, venga, dale, dale, dale, dale. Se viene gente, eh, experimentos con esto, va. Experimentos sociales. Eh, sí, lo que pasa bien. es que me están bajando sacarlo, ¿vale? Del agua. Bueno. Te ayudo. Te ayudo, tío. Antonio, ¿no vuelas tú? Vale, ¿no ponte bailas? Eh, Ahí, ponte debajo, vale. ¿Cómo se hace? Ah, control. Sí, porque te que, que cogeme en el aire, ¿vale? Y quédate en una altura normalita. A ver Sí, sí. Me tiro, ver, me tiro Voy cerrando un poco A Es que no te veo, tío Sí Sí Me encanta, bro Está guapo, sí. bro. Me encanta tío. Me encanta ¿Eh? ¿Ya habéis saltado? Yo le me he empanado, loco No le das puto azules no hay merda que hayan parchado, ya ¿Te ha con el tomate, ¿tú? ¿Eh? No puedo, no, no puedo pintar el avión, ¿no? Me han pintado hasta la cara Hace un backflip en el avión ¿Te imaginas, loco? Es el teclado que ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mira, mira Un looping, un looping, un looping oh. ¡Epa! ¿Qué nos dispara? ¿De dónde? Revento, tío. Están en SW Yo sí, sé. doble, ¿Dónde está eso, tío? Ahí está, ¿no? ahí. Pues ya está bien. No lo veo. En la ah, sí, top. vale, coño. ¡Mío, cago en la puta! Me han dejado tío eso, loco. Está nada la tía Samurai, eh. Sí, aquí está. Ahí está. ¿Le, ¿Le he pegado dos escopetazos? Y tercero, ya está. Perfecto. ¿Cómo que no le he pegado? Vale, al menos. Ahí arriba hay otro. la oh, estructura para que caiga. Se ha ido volando. Ahí. Ahí. El que, el que, el que eh, tomó yo eh, lo había matado, Se ha caído, se ha caído. Sí, sí. Se, ha ca se ha hecho daño, eh. Seguramente. No, estabas cogiendo lobos. Dale, dale. Eh, ¿Tenéis munición? Eh, escopeta y de, de, de francoteador. Sí, espérate. Eh, francoteador, ah, te, franco tomo, tengo seis. Vale, y el escopeta no, voy justo, eh, también. vale, vale. vale. Está es aquí dentro, chavales. No, de no que se cure, ¿no? Yo estoy a veinticinco de vida, gente. Venís, chavales. un puto avión. La no, le da un tiro. ¡Otro avión! Nos lo han cogido, tío ¡Pero otro avión! ¡Pero esto qué mierda, eh! ¿Gol? Debe haber otro squad aquí o algo Sí, porque nuestra avión no lo han roto, tío Espérate, me, me he hecho el bidón gente Sí, sí, el nipple, sí, sí, lo tenía en cuenta Lo que pasa que... Necesito un momentico... ¡Oh! Lo ha reventado, eh Sí, lo ha reventado ahí, guau wow. sí, otro... ¿Otro avión, loco? ¿Pero cuántos aviones hay aquí? <risa> Está un toque! ¿Dónde has salido el pavo Voy a por el tonto ese, la verdad Uy, esto que hice es de vida, ¿eh, tú? Me habéis napeado, que hay, en hay en okay, suba, por favor, a reírme ah, ¿Puedes subir el X reírme, tío? Sí, ¿cómo? Voy, me habéis napeado, tío Voy Voy para arriba ¿Dónde está el líder este? Un no sé, tío. Sube porque es que me voy a morir. Lleva o no. no. el sniper, tú. Han subir a matarme, tío. Súbete ya que un mal. Ah, Tenía dos, tío. He ido a poner el sniper y me han venido dos. El sniper estaba tío. arriba vente, de, vente, vente. de mí. Vente, vente, El remedero que se ha tocado este, eh. No os morís vosotros, eh. Cuidado, gente. Yo he dejado la puerta abierta, cómo no. Me ha estaquileado, tío. No tenía munición, me quedo sin balas de. Vete y sin balas de. Venga, de sniper. No me <risa> no, no voy a hacer nada, tío. ¿Se te puede revivir o no? Ahí me han reventado, yo no puedo puedo tener. Me han rematado con... los dos. Sí, ¿no? Uh -huh. Qué asco, tío. Por menos. Espérate, si se asoma le pego. ¿Vas tú? ¿Vas tú, Dreams? Vale, vale, dale. No, no. Se han tocado esto. Venga, otro moto. Bueno, gente. Y aquí tengo otro, eh. ¿Eso qué es? Voy a coger primero, Dave. Eh, pero Wolf, ¿tienes algo ahí? Tengo uno aquí. Voy. Vale, pues. Dame el lutazo que va el Wolf, eh. No vea el loot que hay ahí. Aquí hay un hijo de puta que está escondido. Con ese sniper no va a quedar reventado, ¿sabes? Te da el qué asco, eh. Se va a tener que mover, así que. Tiene un pavo ahí, Wolf, eh, Dream. Parece que, pero parece que solo es uno por lo que se escucha. Sí, sí, sí, es uno. Solo... La puta no rata, ¿no? Uy, la... ¿qué es esto, loco? Al Wolf. Bueno. Oye, oye, oye. Está arriba uy, uy. Está arriba del todo. Sí, no. cago arriba del todo. Es muy tonto el tío, eh. ¿Dónde está? ¿Está muerto? Está subiendo. La... No, no, este te sube tampoco mucho. Eh. Se el pavo, ¿Dónde? ¿Dónde está? En la tormenta, la tormenta. ¿Hay aviones? Oh, no. Es que no hemos cargado todos los aviones, creo. Ahora ve a la bolita de navidad, tú. Sí, con todos los regalos. ¿Qué? Un sniper, todo, todo. Ahora nippale, tío, cuando venga. Qué guapa es la skin de Franco, ¿no? Ya te digo, está guapísima, sí, sí. tío. Oh, no. Qué guapo. Qué Los dos con el verde, ¿no? Eh. Ya ves. Llevo cuatro. A ver, a ver va a que salga el tonto este, tío. Sí, ¿dónde está? ¿El perro este? Por, por pisos tendría que estar Sí, que que estar por pisos sí, Están sí. muertos ya a ver. a ver, no salió, no salió que nadie se haya muerto por la tormenta, así que... Por eso De momento vivo tiene que estar ¿Nos escondemos por aquí o qué? Yo no lo veo ¿Cómo se ve, tío? Es que no ves una mierda, loco Ya, ya, eso es verdad, eso es una mierda Uy, va Pero más allá, para la tormenta se ha muerto nadie todavía, tío Mira, pegando. un loot, va, va a un loot ahí de frente de Wolkas, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, pero si te la espalda, tío. Crea eh. una torre de uno por uno. A ah, ver. Eh. Más disparadas, eh. Sí, los del fondo. Hostia, aquí ya está. Yo estoy, yo estoy pendiente a ver si muere alguien de la tormenta, tío. Yo voy a buscar el loot, loco. ¿Me acompañas? Que no sé se si están ir. curando de frente vuestro y se están apuntando, eh. Ah, ah qué tío, pena. Serio loco. Tengo que cogerlo, me no es igual el loot. Hostia, a la derecha hay gente, eh. Sí, sí, detrás del árbol. Leo. Me apoyas. Puedes le puedes dar. Está quieto, está quieto. Este tío está quieto. Se ha escondido. Abro, abro directo, directo, abro, directo. Ya está. Mata, este Buenísima. ¡Ya que ha salido otro! ¡Va! ¿Qué hacían esos dos, tú? Ah, buenísimo el tiro ese. Joder, se la ha acabado de marcar. ¿A 3 de vida se la ha marcado, ¿sabes? Sí, sí. Venga, me eh, guau, wow, yo de ti me iría a buscar el loot de los otros a ver si, se, si tenían curaciones o algo, eh, porque estás a 3 de vida. Uf, tío, que. Qué kill más simple, tío, ese de verdad, eh. Me ha metido un tirado en eh, toda boca. Ahí está. Ve atrás a lootear, ve a, a, a lootear, ah, ve a, a, a ver si tienen vendas, tío. Bueno, sí, tengo yo tengo, venga, yo tengo venga. No, pero mira que si sí tenían botiquín o algo, ¿sabes? O sea, me acabas de matar a todos. ¿Dónde tío? está? Ahí. Si no, ah, no tenían nada. Ha caído para abajo, ha caído para abajo. Pues está fuera de la zona. ¡Escudo, escudo! Uh... Minis, nada ah, de todo ahí. De todo. Cambia la de cambia sí, la, la esta sí, por una sí, sí. Te da pongo? tiempo echarte dos minis y cambiar las minis por esto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Y ponérmelo también, ¿no? ¿Me da tiempo? Sí, te da tiempo, de sobra, además. ¿no? Espérate, Adrian, sí, es que cuidado. La putada es que es como si fueras haciendo de vida, ¿sabes? ¡Wooow! ¡Wooow! Oh, oh, oh. ¿Eh? ¿Por qué me ha salido a mí? ¡Veo, Dios mío! ¡He, he, he no metido! ¡No se lo ha prendado ahora, y un poquito que eh. estás jodido! Estoy bueno. muerto ¿Estás muerto? Eh? Vale, estamos dos contra cuatro, creo Venga, venga Posiblemente, ¿eh? Tranqui, tranqui, no lo fachemos, gente Bueno, pues va a rusar ya, porque yo no, no, no... Espérate, espérate, espérate, esperate, que me ahí. estoy curando, tío Que estoy a la mierda, no, ¿eh? Va, no, va a ser punto, va a ser punto Vamos a, ser punto. No, va a ser punto. Los no estrategias sé... nunca se van a salir bien, Juanjo ¡Oh, 99 de todo, gente! O sea... Vale, el quiere que te ahí con el sniper, pero no me lo creo ni yo, tío. Haz un tirador. Coño, espérate, gente, vamos a cambiar esto por esto. Vale. Venga, tío. Vale. Pues... No sé dónde estarán. hacer una torre de dos de altura o de tres. Están ahí arriba. Míralos. Están fuera del punto, vale. Se están pegando entre ellos, eh. Están pegando... No, no, están construyendo para... Ah, no, sí. ¿Qué cojones están haciendo, tío? Yo creo que se están pegando, tío. Si pudieras no, tirar no, la base, no. si pudieras tirar la base, tío. No, si están no, no pegando, pero no hace tío. falta. Están fuera del punto. Quedaos por... Quédate aquí, quédate aquí. Estamos, eh... O mismo sea Uno unos ha hecho 27 de daño, eh, de caído. Otro. Sí. Están abajo, están abajo ya. Y tú, buscas está... Ah, unos ha a... perdido conocimiento, eh. Eh, Mira, remátalo, remátalo, remátalo. Remátalo, remátalo, remátalo. Remátalo, buscas. se busca ¿A qué tecla las da la, la, para, para... inspeccionar el arma? No, no, al final no es tecla. Eh, es aleatorio. Vale, quedan tres. Están aquí, están a, están a la derecha, están a la derecha. Estos los hacéis segurísimo, malísimos los no, tíos. No, no sé yo, eh. Oscar, estás fuera de la zona, eh. No, no, no, no. Fuera. Tranqui, tranqui, ahora un poquito. No se falta ni que te tire de la montaña Bueno, ve dónde está Juanjo está, y está Tormenta, tormenta, tormenta Vale ¿Está ahí dentro? Sí, no? viene gente Igual a algún punto lo podéis ver ahí dentro, eh a ah, la derecha, Esa no es la derecha ¡Uy ¿Qué ha pasado? La tirolina Puta tirolina ¡Míralos! Venga Vas a tener que venir ¿Tribe? para acá, normal. Si quieres, puedes probar a intentar tirar el árbol, eh. Uno. Que ¡Eh! Sabes? Ese estaba solo, eh. Estás es contra un dúo. Eh? Espérate. Esperaos, tenés cuidado. Tenéis el punto, eh. Hacer una torre. Sí, claro, ¿Sí? Hacer, hacer una torre. Por si el tío rusea. Tenemos que ir para atrás, eh. Sí, sí, por eso. Hacer una torre y esperar a que le coma la torre. mira la esta El tío no tiene Se ha la torre. Ahí está. Eh, queda uno, eh, queda uno Ahí está, ahí. lo que es, se... denme a la derecha A la derecha, vamos dispararle ¿Presenta? Es el Woskars, ¿qué le ha pasado, tío? Brutal, gente, me he sacado la, un... la loco Madre mía, loco Buenísima, gente, buenísimo Buenísima, esta, esta si viene para el canal, vamos, de tiro loquetes Qué buena, loco Muy buena, muy buena Ya ves Cualquier Hasta cualquier bien. parte que ganemos sin Sergio es un logro. Ya ves, es verdad.